Muy bien, entonces, a ver, vamos a ver cuáles son los pasos que tenemos que considerar para realizar un proyecto de investigación cultural. Ojo, hay que, hay que hacer la diferenciación entre el protocolo de proyecto, sí, que es el proyecto, el formato que va a tener el proyecto final, y otro es el proceso de producción del proyecto. Lo que aquí vamos a ver es el proceso de producción. Y vamos a comenzar con el proyecto de investigación. Eh, el paso a paso, veamos, eh, el primer paso que tenemos que hacer cuando estamos trabajando un proyecto de investigación es definir claramente cuál es la problemática que estamos llevando a cabo. Esto es eh, decir, qué nos interesa si estamos trabajando eh, un patrimonio, si estamos hablando una necesidad que encontramos, una, un problema de relaciones entre grupos sociales etcétera. Tenemos que eh, explicitarlo, este, esta información. Una vez que tenemos claro cuál es la problemática desde la información que nosotros contamos, a partir de nuestra experiencia, nuestra trayectoria y la información que tenemos acceso, el siguiente paso tendría que ser buscar referencias conceptuales y empíricas. ¿A qué me refiero con eso? Si nosotros decimos que lo que queremos este, trabajar es, un, es, es una, una cuestión de, por ejemplo, el consumo cultural de los jóvenes, entonces necesitamos empezar a investigar qué entendemos por consumo cultural. Entonces, ahí las referencias tendrían que ser de tipo conceptual, qué se entiende por consumo cultural, qué se entiende por oferta cultural, qué han dicho otros autores, cómo lo han definido, eh, cómo lo han investigado, esto es quien ha hecho investigaciones sobre consumo cultural, para ver cómo lo define, pero también cómo lo ha investigado, de tal manera que ya sea que nosotros adoptemos esa, esas conceptualizaciones y utilicemos esas metodologías o definamos nuestro propio concepto, en este caso de consumo cultural, eh, y definamos también una nueva estrategia metodológica. <coughs> Se vale. Eh, retomar los conceptos y las metodologías de otros siempre y cuando hagamos referencia de ello. Pero también empíricas en el sentido de que a lo mejor nosotros podamos tener una idea, pero a la hora de estar haciendo una, el, la recuperación de la información conceptual, nos damos cuenta que nos va a hacer falta información de nuestra problemática, de nuestro contexto. ¿no? Y ahí es donde yo digo de ir a, a meterse al lodo. A lo mejor yo digo, pues lo que me interesa es analizar la oferta, digo, el consumo cultural de los jóvenes de, de tal a tal edad, de, de, de tal población. Yo tengo ciertas ideas de ello, pero a lo mejor me hará, será necesario hacer una investigación exploratoria para poder investigar, preguntar, conocer, observar. De información que o datos que me puedan servir para construir. Ojo, no es el trabajo de campo como tal, no es levantar información del proyecto de investigación, es una, eh, simplemente es, es una exploración o le llaman investigación exploratoria para poder identificar datos empíricos que me sirvan para definir mejor mi proyecto de investigación. Entonces, es por un lado análisis del estado del arte en cuanto a qué otros investigadores o qué otros publicaciones se han hecho en términos conceptuales y metodológicos, pero también recabar información de campo que me permita tener una mayor claridad de la información del objeto de estudio, y sobre todo de los sujetos de estudio. El siguiente punto tendría que ser sobre, eh, una vez que tenemos esa información, sería plantear las preguntas de investigación. Esto es, decimos, bueno, eh, ya tengo más o menos esta información empírica de mi exploración, estas ideas conceptuales, estas definiciones conceptuales del, del objeto, yo creo que ahora habrá que hacer ciertas preguntas que nuestra investigación tendría que responder. Por ejemplo, eh, siguiendo con lo del consumo cultural, sería bueno, ¿qué tipo de consumo cultural tienen? ¿Qué tipo de música escuchan? ¿Qué tipo de qué contenidos o qué representaciones hay en relación a los consumos televisivos o de la literatura, etcétera? ¿no? Entonces... Preguntas que nuestra investigación quiere responder. Una vez que tengamos esas preguntas, entonces ya estamos en condiciones para comenzar a definir cuáles serían los objetivos de nuestra investigación. Esto es, cuál es, son, cuál es el objetivo general que lo que es, lo que pretendría nuestro proyecto de investigación eh, retomar, que está íntimamente relacionado con las preguntas de investigación. Esto es... Es decir, eh, nuestro objetivo es analizar este, los, las, este, las prácticas de consumo mu, este, cultural musical de los jóvenes de la colonia fulana tal, ¿no? de tal manera que este proyecto, este objetivo general, esté íntimamente vinculado a las preguntas de investigación y a las a primeras referencias y definición de problemática que definimos. Los específicos tendrían que ver con las preguntas secundarias que tengan la, pre la pregunta de investigación y, sobre todo, con las referencias conceptuales que habíamos estado definiendo. ¿no? Y, por supuesto, las metas. Las metas son básicamente eh, los elementos, eh, digo, los avances en términos eh, cuantitativos que vamos a tener. Esto es que si vamos a realizar este, tantas entrevistas, tantas encuestas, etcétera. Esta... Metas podríamos delinearlas, dejarlas en borrador y conforme vayamos avanzando en, el otro, en los otros temas, nos va a permitir otra vez regresar a completar esa información o incluso a corregirlo. Una vez que tenemos ya definidos los objetivos, ahora sí necesitamos definir los alcances de nuestra investigación. El alcance geográfico: esto es cuál es eh, eh, el tamaño que va a tener en términos de. Eh, eh, el espacio geográfico, si va a ser solamente una comunidad, si va a ser una escuela, ¿sí? si va a ser una colonia, si va a ser un grupo social, si va a ser un municipio, un estado, un país, no sé. Ese es el alcance que, que, que queremos lograr. Eh, pero también temporalmente, esto es, si solamente nos vamos a enfocar a un estudio actual de, de, de este año o si va a contemplar eh, de los años anteriores, ¿Y qué tantos años? ¿Habrá estudios que digan, no, yo quiero analizar todo el siglo XX? Bueno, ahí es el siglo XX. Hay quien diga los cinco años anteriores o solamente este año. Esto va a depender de tus preguntas de investigación y, por supuesto, de los alcances que puedas tener tú como, eh, como investigador de, de este proyecto. no Y, por supuesto, el objeto de estudio. O sea, ¿qué nos interesa estudiar? ¿no? Porque aquí se puede también confundir y decir, bueno, nos queremos analizar el consumo cultural de los jóvenes. Sí, pero ¿qué de consumo? Si es el consumo musical o el consumo este, de, de, de, de productos eh, eh, multimedia, de audiovisuales, de redes sociales, no sé, no. este Este objeto sobre el que nos interesa analizar. Una vez que definimos eso, habría que definir entonces la metodología. Esto es, ¿cuáles son esos variables que nos interesa analizar? Y es aquí donde los objetivos específicos deben de estar íntimamente relacionados con la definición de las categorías y variables a analizar Y esto, bueno, hay un, un video que lo pueden eh, checar este, por aquí, eh, relacionado con el desglose de variables. Entonces, a, ahí les va a ir enseñando cómo ir eh, desglosando cada una de las variables. Y una vez que definimos las variables, pues, ¿qué fuentes de información tenemos que, que, que considerar para recuperar la información de esas variables? Y, por supuesto, las técnicas de investigación para la recolección de esos datos. Ya que tenemos esto, podemos de, definir una programación, programar la investigación. Esto es, un plan de trabajo, un cronograma de trabajo, etc. Y definir qué recursos y fuentes de financiamiento vamos a tener. Qué, fuente, qué, qué recursos vamos a necesitar para hacer el levantamiento y qué fuentes de financiamiento tendríamos para recuperar esa información. Para financiar este proyecto. Eh, y una vez que ya tenemos esa información, ahora sí podemos elaborar el protocolo, que es el documento formal que se presenta para evaluación. Y ya ahora sí tendría que tener esa, esa estructura. ¿Por qué? Porque hay gente que, que piensa que elaborar un proyecto cultural, se comienza haciendo la introducción, el estado del arte, bueno, sí, pero si seguimos este, esa estrategia de diseño, Podremos recuperar la información, ir generando, ir articulando y al final hacer el documento ya en su, este, en su protocolo, que es ya el de socialización de la información. Eh, y básicamente esos son los pasos para llevar a cabo de un proyecto de investigación cultural.